Ministra, preguntas para el señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Pregunta doña Doña Villanueva. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. ¿Qué medidas ha emprendido el Gobierno para evitar que se vuelva a disparar el precio de la luz? Muchas gracias, senadora Villanueva. Señor ministro. Gracias, señoría. Como usted sabe, el precio de la electricidad... Tiene dos componentes. Uno, la parte fija del sistema, que son las redes y las decisiones políticas. Y otra, la parte variable, que depende de cómo funciona un mercado, un mercado que es cada vez más europeo, aunque nos faltan interconexiones y, de que, y que depende de otros factores. Lo que depende directamente del Gobierno son la parte fija del recibo, que es la que llevamos congelando tres años y bajando en 2015 un 2,8%. Si se toman decisiones de política energética equivocadas, esa parte sube, pero la llevamos congelando, que es lo que ayuda a que el 60% del recibo a de la luz de las familias y de las empresas se mantenga congeladas. Además de eso, en previsión de que... En este próximo invierno puede ocurrir una subida del precio del gas, porque en el hemisferio norte todos los países compran gas. Hemos hecho medidas que obligan a los operadores de gas a acumular gas a bajo precio para que durante el invierno ese gas esté en nuestros almacenes y se pueda utilizar. Esto es lo que hace el Gobierno y no otro tipo de propuestas que hacen ustedes junto a ello. Un bono social. Un bono social en que su grupo no colaboró, no quiso colaborar. Los demás grupos parlamentarios sí. Un bono que, gener... que permite más descuentos para los consumidores más vulnerables y además, por primera vez, se aporta a la política social de las comunidades autónomas. Muchas gracias, señor ministro. Senadora Villanueva señor ministro. Hace ya diez meses, en pleno invierno, subió el precio de la luz, como bien conoce, de una forma escandalosa, a 100 euros megavatio hora. Entonces, ya propusimos cinco medidas muy concretas para obtener precios justos del oligopolio eléctrico, desde cambios en el sistema injusto de fijación de precios a la supresión del impuesto al sol o a bajar el IVA del 21% al 4 o al 10, como ya ocurre en Italia o en Bélgica. Como es habitual en el Gobierno de M. Rajoy, cuando se trata de actuar para mejorar la vida de la gente de su país, ¿qué hace? Nada, aguantar, mirar al cielo y esperar a ver si llueve. Nunca jamás emprender acciones para proteger a la ciudadanía y a la pequeña y mediana empresa de este país. Este octubre, diez meses después, el precio de la luz ha llegado a alcanzar picos de casi 200 euros megavatio hora. Este mes la factura de la luz es un 7,5% más cara que el mes anterior. Pero es que ustedes, señor ministro, ni legislan ni dejan legislar. Han revocado las leyes de Aragón, Cataluña, Andalucía, hace pocas semanas la de Valencia, que trataba de evitar los cortes de luz por pobreza de sus vecinos. Yo no sé si usted es consciente del sufrimiento y de la incapacidad de desarrollo que crea en este país sus políticas. ¿Cuál es su objetivo? Doblar el brazo a los parlamentos que sí quieren aplicar medidas para la mejora de la vida de sus ciudadanos, defender los intereses de las grandes compañías o evitar que, que, ver que sí es posible gobernar de otra manera. Mire, señor ministro, le voy a pintar un cuadro con datos muy sencillos, que lo va a entender todo el mundo. Datos de Eurostat y de Facua. El precio de la luz en España ha subido el doble que en Europa desde 2000. Pero es, que al mismo, pero es que al mismo tiempo España es el tercer país de la Unión Europea donde más ha crecido el riesgo de pobreza, cuatro puntos y medio por encima de la media europea. Las tres grandes eléctricas de nuestro país acumulan ganancias de 30.600 millones netos en cinco años, el doble de beneficio de las empresas europeas. Ahora a este escenario le sumamos los 32 expolíticos. 32 expolíticos que son actualmente consejeros del sector eléctrico. ¿A estos señores y a estas señoras se les contratan los consejos de administración por todo lo que saben del sector? Pues no. A estos señores se les contrata por los servicios prestados, servicios que legislan de acuerdo a los beneficios de estas empresas frente a un precio justo para el resto de la ciudadanía. Este es el escenario de los abusos y de su gobernanza, señor ministro. Este es el escenario que no funciona. O, dicho de otra manera, funciona muy bien para unos pocos en contra de las mayorías sociales y trabajadoras de este país. La energía es un derecho básico que no se está dando. En octubre vuelve a subir el precio de la luz. Desde que usted es ministro la luz no ha parado de subir y cada vez que alcanzamos un nuevo récord de precio de la luz lo único que escuchamos de usted son nuevas excusas. Por favor, señor ministro, explique a la ciudadanía por qué no puede protegerla frente a los abusos de las eléctricas. Es su obligación, señor ministro, su señoría. obligación y acabo, señor presidente, gobernar para la mayoría de este país. Es su obligación proveer de los derechos básicos a esta ciudadanía y tiene las herramientas para hacerlo. Se lo vuelvo a preguntar. ¿Qué va a hacer, señor ministro, para evitar que vuelva a subir la luz y que los españoles y españolas paguen un precio justo por la energía? Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Villanueva, señor ministro. Gracias, señoría. Una cosa que desde luego voy a hacer es no hacerles caso en sus propuestas, porque aumentan los costes y perjudican a los consumidores con sus precios. Es interesante, me dice, datos desde 2007. ¿Por qué no me los da desde 2013, desde que hicimos la reforma? Porque la subida del precio de la luz corresponde más bien a ese lado de este Senado, donde realmente se tomaron medidas sin importar el impacto que tenía en el precio y en el poder adquisitivo de las familias. ¿Por qué me dice que yo defiendo a las grandes empresas si el impuesto al sol, que por cierto ha dicho que de no imponerlo el Tribunal Supremo sería una profunda discriminación al conjunto de los consumidores, especialmente a los más débiles? ¿Y usted por qué quiere que se elimine? ¿Para favorecer a los grandes grupos empresariales, industriales y comerciales que sí podrían zafarse de pagar una parte del sistema fijo de todo el mundo y trasladárselo al consumidor pequeño? Porque ese es el resultado de lo que usted propone. ¿El sistema marginalista no le gusta? Pues tendrá que explicar por qué se aplica en 24 de los 28 países de la Unión Europea en 24 de 28 países de la Unión Europea. Resulta que hay 24 países que están equivocados y ustedes sí que no lo están. Las leyes de las comunidades autónomas. A mí me parece perfecto que cualquier comunidad autónoma aplique las leyes que quiera. Pero lo que no puedo hacer es que mis consumidores vulnerables no pagan y eso se lo traslado al resto de los consumidores de España porque no tienen ni competencia para hacerlo ni siquiera, ni siquiera sería justo. Mire usted, ustedes proponen cosas que son muy interesantes. Eliminar las centrales nucleares, eliminar las centrales de carbón, sube un 40% el precio y eso sí que no les preocupa, porque necesitan hacer propaganda, porque ustedes viven de la propaganda, de mensajes generales, muy bonitos, de color de rosa, pero que eso luego al final lo paga el consumidor y la paga, lo paga la competitividad industrial y se paga en puestos de trabajo de nuestro país. La diferencia entre usted y yo, ¿sabe cuál es? Que yo tengo que estar en el gobierno y decidir todo lo que, hay que es necesario para que no suba la luz. Mientras usted puede proponer todo lo que quiera, que sube la luz, que sabe que como al final o lo vamos a votar... En contra o lo vamos a vetar, no se va a aplicar. Y mientras tanto, usted hace un discurso muy bonito. Siga usted por ahí, que está muy bien donde está. Que yo desde el gobierno defenderé a los consumidores y a las industrias. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta doña.